No lo tengo perder el mango, no oh. pidiendo mango y uno es trabajo. Tú ya sabes, mm, un poco a lo más hostia, chaval, lo más hostia. Yo sale con los aretes originales, Diamante, tengo lo mío. Sí, negro, destrabándose. Sí. Ya es ahí. Aquí chateando. Y acá me quedo y hasta le gusta